un cordial saludo para todos nuestros oyentes, bienvenidos a Relaciones, el programa del Centro de Relaciones Interinstitucionales SERI de la Universidad Distrital. Eh, los invitamos a seguir nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram con arroba CERI u distrital. En el día de hoy vamos a hablar acerca de las diferentes actividades de cooperación e internacionalización del ICETEX. Nos acompaña muy especialmente... Karen Mendoza, directora de la Oficina de Relaciones Internacionales del ICETEX. Hola Karen, bienvenida a Relaciones. Hola Mónica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes Karen, es un gusto conocerte, aunque sea así desde la virtualidad. De igual manera acá en estudio nos acompaña nuestro compañero del y Mauricio Morales, él es encargado de los procesos de movilidad docente, invitados de la Universidad Distrital. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Hola, Mónica, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Karen, un gusto volver a verte y ahora especialmente acompañándonos en esta emisión de nuestro programa de Relaciones. Sí, hola, Mauricio, qué bueno verte, qué bueno que, que nos hayan invitado a este espacio. Creo que es muy importante estar acá y poder contarles eh, a toda la comunidad de la Universidad Distrital cuáles son esas oportunidades que tenemos en la Oficina de Relaciones Internacionales del ICETEX a las que pueden acceder. Claro que sí, y desde también eh, la virtualidad nos acompaña nuestra pasante de comunicación social y periodismo, Emily Pinilla. Hola Emily, ¿cómo estás? Hola Mónica, buenas tardes, buenas tardes también a Mauricio que nos acompaña desde el CERI, claramente a nuestra invitada que es un placer tenerla de nuevo acá para conocer todos estos procesos del ICTEX que se vienen eh, relacionando pues con los procesos también del CERI. Muchas gracias por acompañarnos y un saludo a toda nuestra audiencia. Claro que sí, mi Emily. Es un gusto tenerte con nosotros. Bueno, para comenzar con el tema del día de hoy, me gustaría, Karen, que nos dieras una contextualización general de las actividades que desarrolla el ICETEX, ¿Cuál es su misión, visión principal? Claro que sí. Bueno, eh, voy a empezar pues, contándoles que, por supuesto, nuestra misión de la, desde la Oficina de Relaciones Internacionales del ICTES, pues muy en la línea también del ICTES, que es la de impulsar proyectos de vida, brindando las mejores alternativas para crear caminos incluyentes en la educación superior. Por supuesto, al ser esto una oficina de relaciones internacionales, esos caminos pues van ligados con las posibilidades, con las oportunidades de estudiar en el exterior para aquellos colombianos que tienen pues ese interés y también pues el apoyo a los procesos de internacionalización de las instituciones de educación superior. Claro que Quiero sí, preguntar pues, que en este momento pues, nosotros tenemos un portafolio bastante amplio y contamos pues, tanto con becas para colombianos, entonces, estas son unas becas en el exterior que gracias al apoyo, gracias al trabajo que ejercemos con aliados internacionales, tenemos la oportunidad de brindar a nuestros connacionales a aquellos jóvenes, a esos estudiantes que quieren ir y que quieren continuar sus eh, estudios en diferentes países. También tenemos eh, una convocatoria de jóvenes de talento, pues que estaba más enfocada en aquellos temas de la economía naranja. Tenemos programas eh, como jóvenes ingenieros, tenemos además un programa muy interesante que es el de Beca Colombia, que es el que le da la oportunidad a los extranjeros de venir y estudiar programas de posgrado en las instituciones de educación superior colombianas. Y por supuesto también tenemos programas como eh, asistentes de idiomas y unas convocatorias especiales de Alianza del Pacífico. Bueno, Karen, son una amplia gama de actividades y procesos que se pueden desarrollar o que la comunidad académica puede participar. Me gustaría preguntarte adicionalmente, ¿cómo surgió esta oficina? ¿Cuál fue su objetivo principal y por qué se está desarrollando? ¿Con qué objetivo todos estos proyectos? Bueno, esta oficina ya eh, enlace con, eh, por supuesto, pues, un acuerdo de acá en el ICETEX del 2007, pues busca promover y gestionar la cooperación internacional, tendiente a buscar mayores y mejores oportunidades de formación del recurso humano, tanto en el país como en el exterior, de acuerdo pues, a las políticas del gobierno nacional. Y es precisamente eso, es el, el esfuerzo, es el, el trabajo pues, que nosotros adelantamos desde acá. Karen, bueno, muchísimas gracias eh, por, por mencionarnos eh, algo de esa historia reciente, digámoslo así, de la oficina dentro del ICTEX. El ICTEX ya está eh, cumpliendo ya, eh, creo que su séptima década de funcionamiento, si no estoy mal. 72 años, Mauricio. Ah, es, exactamente. Entonces, bueno, y... Yo te escucho y esa oficina pues obviamente tiene un, un fuerte componente hacia la internacionalización. Eh, ¿Cuáles crees que sean para, para esa oficina las claves, eh, digamos, o los puntos en los cuales está fomentando precisamente esa internacionalización? O sea, ese, ese, esa doble vía, ese no solamente el que los... Eh, colombianos tengan la oportunidad de viajar al exterior y de desarrollar sus estudios eh, superiores en el exterior sino que también tengamos la posibilidad de recibir extranjeros a, a, aquí en nuestro país, ¿cuáles son esos puntos claves que giran alrededor de, de ese objetivo de, de la Ori y del ICTEX? Claro que sí, Maurice, y muy importante lo que mencionas, digamos que esta oficina pues nace formalmente desde 2007, pero pues el ICTEX siempre ha tenido una vocación hacia el exterior desde sus inicios, y eh, aunque estamos constituidos así, anteriormente pues existían otros espacios, otras áreas de la entidad que ejercían pues un, un trabajo similar al que estamos haciendo nosotros en este momento. Y bueno, respecto a los aspectos claves para la internacionalización, pues se puede contar que lo esencial es ese trabajo conjunto que nosotros adelantamos, tanto con las instituciones de educación superior, como son pues ustedes, como en general pues, los actores del sector educativo, tanto del gobierno nacional eh, como también pues, con los territorios. Tenemos también los gobiernos extranjeros con las agencias de cooperación de ellos, con las instituciones de educación superior también que están en otros países. Y pues, todos buscamos precisamente pues, apoyar el desarrollo académico, económico y pues, social del país. Eh, muchos de estos ejercicios son eh, de, de transferencia de conocimiento, de mejores experiencias, de eh, poder conocer las mejores prácticas que adelantan en los temas académicos y de educación superior en particular en otros países del mundo. Y pues para esto hacemos una generación de unas alianzas estratégicas con diferentes cooperantes que están interesados en trabajar pues en el sector educativo. Eh, adelantamos también, por supuesto, y apoyamos sobre todo a las instituciones de educación superior que están interesadas en eh, hacer proyectos de investigación conjunta con otros con otras, eh, pares en otros países, eh, también pues tenemos por supuesto apoyamos el tema del bilingüismo con nuestros asistentes de idiomas y tenemos pues una generación de programas de movilidad académica que como tú lo mencionas es en doble vía, tanto para los estudiantes como mencionábamos que está la beca Colombia y está la beca en el exterior para colombianos, pero también para la comunidad académica, para, aquellos, para los profesores, para los directivos, para los investigadores de las universidades, tenemos nuestro conocido programa de expertos en el que permite que el ICTEX se sume a los esfuerzos de las universidades en estos en este, pues, eh, campos académicos. Vale, Karen, muchísimas gracias. Bueno, un, un trabajo de verdad... Eh... Eh, muy importante el que se realiza desde el ICTES y desde la Oficina de Relaciones Internacionales. Y, y aquí viene, digamos, una pregunta que se ha vuelto casi que un cliché, digámoslo así, en los dos últimos años y es, y, y, y ¿cuáles han sido los mayores retos y los mayores desafíos que ha tenido eh, no solamente el ICTES, sino la Oficina de Relaciones Internacionales eh, alrededor de todo lo que pasó desde hace dos años y que nos hizo cambiar eh, muchas de nuestras, llamémoslo así, costumbres, nuestra, nuestras maneras de, de, de, de desarrollar todos los temas eh, locales, nacionales e internacionales. Así es, Mauricio, yo creo que con la pandemia eh, bueno, tuvimos grandes desafíos, grandes retos en un en área que lo que queremos es precisamente viajar, que la gente, que los extranjeros vengan, que nosotros... Vayamos a otros países y pues en, en compañía pues se cerró todo, se cerró estas posibilidades y, y bueno y ahí realmente fue una, una oportunidad para nosotros también eh, porque de ahí nace pues toda esta eh, importancia, yo creo que se consolida la importancia de la virtualidad precisamente. Y pues algunos de los procesos de los programas que nosotros estábamos adelantando, pues no estaban eh, tan virtuales como desearíamos. Pero bueno, aprovechamos eh, esta, eh, pues este cambio en la realidad mundial, en el contexto mundial y hicimos algo muy interesante y es que por ejemplo ahora para las aplicaciones las postulaciones que se realizan para estas convocatorias de IseTex son completamente virtuales ya las personas no tienen que ir a las oficinas a llevar pues en, en la eh, todo pues su carpeta con todos los documentos sino que simplemente entran a la página del internet de IseTex pues eh, suben eh, los certificados pues que se les está solicitando para eh, acceder a las becas de, eh, pues en el exterior, pero también pues, lo mismo las instituciones de educación superior a través de nuestra página es que también pueden aplicar adicionalmente pues, nuestro portafolio también tiene ahora un carácter eh, pues, eh, también virtual continuamos y ya estamos volviendo pues, a la presencialidad, pero pues no vamos a dejar a un lado la virtualidad y por eso es que ofrecemos también cursos y maestrías y programas eh, que también le dan la oportunidad a la persona de eh, pues hacer y adelantar su programa desde Colombia, pero pues como una institución del extranjero. Claro que sí, Karen, muchas gracias por esa respuesta. Bueno, eh, tú nos hablas de algo muy importante que también es importante para nosotros desde el CERI y es este trabajo en conjunto, entonces quisiéramos saber como qué expectativas o qué actividades conjuntas eh, se tiene planeado o proyectado desarrollar en futuros convenios pues con la universidad distrital. Bueno, nosotros estamos a la espera siempre de, de oportunidades de trabajar con la universidad, como saben tenemos un programa de expertos que en el momento pues, están abiertas eh, las convocatorias y, eh, y bueno y, y estamos atentos a, a que la universidad nos presente propuestas, eh, Mauricio, para que podamos nosotros pues, también sumarnos, ustedes son una universidad muy activa y seguramente pues, estaremos eh, ahí atentos para apoyarnos pero pues eh, aprovecho también porque este año vamos a tener una nueva línea del programa de expertos que nos va a permitir también apoyar en eh, algunos proyectos específicos, proyectos cada vez eh, que podamos nosotros estar más en la línea pues, de lo que realmente eh, las universidades quieren y pues que nos pueden presentar eh, para que nosotros... Pues, por supuesto enmarcados pues, en esa eh, calidad de la educación y en los procesos pues, de internacionalización nos podamos sumar. Esto va a ser un poco diferente porque estábamos como muy enmarcados en las movilidades de salida y de entrada, pero ahora pues van a ser unos proyectos puntuales también en que precisamente ese trabajo eh, con, con, pues, con, con socios que estábamos hablando, estos van a ser unos proyectos en donde se va a necesitar que las universidades se asocien y pues nos los puedan presentar. Vale Karen, muchas gracias por la respuesta. Eh, la vez pasada que tuvimos la oportunidad de contar también con una invitada de Lisetex nos comentó de un aspecto clave en este proceso y en esta misión de Lisetex, de este instituto y era precisamente la democratización de la, de la educación, claro, y de todo, eh, pues, todo este aspecto de la internacionalización. Quisiéramos saber cómo ha seguido este proceso de llevar y de descentralizar la educación pues, por ejemplo, de grandes ciudades y metrópolis como Bogotá y, bueno, como todos los eh, puntos que tienen, cómo han evolucionado estos proyectos, hablando ya de otro tema. Claro que sí, nosotros, eh, por supuesto, Bogotá tiene una importancia y, pues, está eh, en los esfuerzos de internacionalización, en nuestros programas, las universidades de la, de la ciudad son muy activas, lo mismo las universidades de Medellín, de Cali, eh, de Barranquilla, de estas ciudades grandes, sin embargo, se ha venido trabajando, se ha ido a, de universidad en universidad, hemos ido a ciudades pequeñas, a ciudades que de pronto no ha sido tradicional el, el, la participación en estos esfuerzos de internacionalización pero pues eh, hemos logrado que uni, eh, universidades del Putumayo, que universidades de San Andrés, que universidades eh, de Neiva, de Ibagué, se sumen a, a, a temas de internacionalización y pues eh, podemos decir que eh, cada vez son más las eh, la ciudades y pues los estudiantes también que vienen de, de esas ciudades eh, que pueden tener acceso pues, a nuestro portal. Vamos, ahí vamos trabajando. Claro que sí, Karin. Bueno, en línea con esta idea o este tema que estaba mencionando y y preguntando mi compañera. En temas de cobertura y proyección social, me gustaría preguntarte ¿cuáles serían los objetivos o cómo se alinearían estos procesos con los ODS que están muy marcados en, en los objetivos del 2030 y de las acciones en la educación superior? Entonces, ¿cómo se alinean con estos objetivos de desarrollo sostenible o estrategias se están sí. desarrollando? Claro que sí, pues nosotros… Nuestro ODS natural es por supuesto el ODS 4, el ODS pues de, que corresponde a la, a la educación de calidad, sin embargo nuestros programas también van enfocados precisamente a la, a la reducción de desigualdades, vemos pues que la educación es un vehículo eh, pues, para esto, para reducir las brechas y pues eh, por eso pues también estamos con el ODS 10, tenemos también, esto nos lleva a, a pues de, de, de la pobreza, el ODS 1 y Siempre tenemos ese elemento también eh, que, que nos lleva pues a resaltar y a tratar de buscar y que en nuestros eh, proyectos, que nuestros programas vayan enfocados también eh, pues, para ayudar en el ODS 5 de la igualdad de género. Eh, realmente pues como ustedes saben, el, hay, todas las iniciativas normalmente tienen muchos ODS eh, que pueden estar acompañando, pero pues estos son los principales que estamos trabajando en el momento. Eh, y pues bueno, nosotros tenemos unos aliados muy importantes eh, como Pulbra con la, y con la Fundación Carolina, con la que estamos pues también eh, trabajando pues en estas iniciativas y pues por supuesto pues las instituciones de educación superior. En el marco, Karen, de estas brechas o desigualdades, también cabe resaltar el, la brecha que hay en el tema del multilingüismo. Es una falencia muy importante que encontramos en la educación superior, me gustaría también que nos compartieras cuáles son esas estrategias que se están desarrollando para el fortalecimiento del multilingüismo en nuestras instituciones y en nuestra comunidad académica Sí, pues nosotros tenemos un programa de manera que es el de asistentes de idiomas y pues a través de estos asistentes de idiomas, en las instituciones de educación superior pues tienen acceso a personas a que vienen pues hablando un idioma nativo, tanto inglés, mandarín, alemán, francés, y que pueden llegar a apoyar los departamentos de lenguas de las universidades, que pueden apoyar pues, en, esas, eh, en ese esfuerzo que tienen pues, las instituciones de educación superior para que sus estudiantes eh, cada vez dominen más pues, estos, estos idiomas. Adicionalmente, a veces tenemos unos programas puntuales con las instituciones de educación superior eh, que, que quieren, pues también que tienen ese interés en fortalecerse a través pues, de los programas de, de especiales que tenemos. Muchas gracias, Karen. Bueno, y mmm, hablando un poco, digamos, de la prospectiva, eh, ¿qué, hay, ¿qué se viene en los próximos meses eh, en el ICTEX? En, en, digamos, en, desde el punto de vista de, de la Oficina de Relaciones Internacionales, hemos escuchado que eh, se están adelantando algunos mm, procesos internos que permitan de pronto hacer algunos ajustes eh, en, en, en, este, en este aspecto de internacionalización y de cooperación. ¿Nos puedes adelantar tal vez algo al respecto? Claro, pues sí, es que sí. Precisamente hace un, un mes, tal vez, tuvimos una actualización de nuestra política de cooperación internacional encaminada precisamente en oír cada vez más las necesidades pues, de, de nuestros usuarios, de las instituciones de educación superior, de los beneficiarios pues también de las becas, eh, y estamos por eso en este momento eh, lanzando unas convocatorias que adicionalmente tienen incorporado ya los aspectos y esa, eh, actualización que tuvimos pues, de nuestra política. Es por eso pues que en este momento podemos contarles que tenemos abierta la convocatoria de jóvenes talento, esta es una convocatoria muy importante, es un crédito condonable, que lo que significa es que el estudiante adquiere un crédito, pero que una vez termine el programa de estudio, puede hacer unas, eh, unas 120 horas de actividades de retribución. Esas actividades no son más, sino actividades multiplicadoras pues, de los conocimientos que adquirieron con este programa. Y, eh, lo, y con, una vez terminen esas 120 horas, pues ya la beca, que, eh, que, pues el crédito queda condonado, queda ya eh, perdonado, por decirlo de alguna forma. Eh, esto van a ser pues para programas eh, tanto virtuales, eh, como presenciales, se pueden realizar virtuales en el exterior y pues tiene un valor hasta de 10 mil dólares y también tenemos cursos cortos eh, presenciales y maestrías presenciales en el exterior, para los cuales son 13 mil dólares para cursos cortos y 20 mil para maestrías esta convocatoria pues está enfocada como su nombre pues yo creo que nos permite eh, tener pues una, una idea en las industrias creativas, en actividades pues también artísticas eh, en Economía Naranja y pues realmente es para nosotros muy, eh, un momento muy, muy especial pues lanzar esta convocatoria y eh, que estará abierta pues hasta el 15 de julio y que están todos absolutamente invitados a entrar a la página delicetex.gov.com y pues en, en entrar pues a la, a, a la pestaña de becas programas especiales, ahí encontrarán Jóvenes Talento y ahí van a encontrar pues, todos los criterios necesarios y encuentran también pues, la, el formulario para que apliquen a la convocatoria pues, de, de Jóvenes Talento, va a estar abierta hasta el 15 de julio y es, esta es una invitación cordial para que todos entren y conozcan cuáles son los requisitos necesarios. Pero pues adicionalmente estamos también eh, nosotros pues, abriendo la convocatoria de Alianza del Pacífico que es una convocatoria que permite la movilidad entre los países que hacen parte de la Alianza y aquí pues, le permite pues, la movilidad tanto a estudiantes como también para profesores y para eh, personas, eh, investigadores pues, y eh, estudiantes de, eh, pues, de las universidades que tienen convenios con otras universidades de la Alianza del Pacífico. Muy interesante esto que nos comentas, Karen. Eh, de verdad que son oportunidades que, que seguramente van a ser eh, muy eh, muy buenas, muy importantes para, para nuestra comunidad académica eh, quisiera preguntarte también eh, sobre eh, algunas convocatorias que también hemos visto por ahí en, en, en la página del ICTES y que tienen que ver con todo este tema de digamos de, de, de género, de raza también, eh, sabemos que hay algunas convocatorias que están eh, muy orientadas, a, por ejemplo, a los temas de la mujer en las ciencias, a las comunidades afrodescendientes. Cuéntanos un poco más acerca de, de esos programas que el ICTEX también está eh, impulsando. Sí, bueno, pues estas son unas convocatorias que realmente no eh, las estamos manejando desde los programas de internacionalización, sino que es a través pues, de los fondos. Eh, y pues ahí también los invito a que vayamos a la página de en donde van a encontrar pues toda la, la información de estos pues, de programas. Adicionalmente, pues nosotros tenemos eh, medios eh, como las salas Modón, que son unas, unas salas virtuales en las que pueden también eh, tener contacto pues con un asesor eh, que le puede profundizar pues todos estos eh, requisitos y, y convocatorias que están vigentes. Vale Karen, quisiéramos preguntarte respecto a esto, eh, bueno sabemos que muchas de estas oportunidades y estas becas se pierden por el desconocimiento más que todo de las personas o que también pueden pensar que aplicar a ellas es súper complicado y que necesitan mil cosas. Entonces, quisiéramos que le contaras a nuestra audiencia cuáles son como las, eh, los requisitos generales y pues también los invitarás a participar y a, pues, a ser, sí, beneficiarios de todas estas oportunidades porque las oportunidades están, solo falta buscarlas. es Y es, mí, y es un, realmente es triste ver que hay... Eh, pues, eh, personas que de pronto tienen estas precauciones con las becas del ICTEX. Eh, las becas que ofrece pues, el ICTEX para estudiantes colombianos que quieren ir a estudiar en el exterior son becas pues a través de alianzas con, con cooperantes. Entonces nosotros para todos estos temas de, eh, de preselección y de selección tenemos una eh, pues, un proceso completamente transparente que creo que le puede y pues que estamos seguros de que le puede dar la total confianza pues a las personas interesadas en que única y exclusivamente eh, nos vamos a tener en cuenta son los criterios de selección. ¿Cuáles son esos criterios que me estás preguntando? Generalmente es el promedio académico. Eh, también pues una, hay programas que piden una experiencia relacionada previa al, al estudio y en los casos en que los eh, programas no son dictados en español sino en una segunda lengua, de, van a pedir pues también un puntaje eh, de, en uno de los eh, exámenes de, de idiomas, tipo pues, TOEFL, eh, que también pues, son necesarios para entrar a una universidad y, que en sus clases se pues, va a dar en otro idioma diferente pues, al español. Eh, como los mencionaba también, todo el proceso pues, es, es por internet, se pueden eh, subir los documentos ahí y lo que nosotros lo único que hacemos, y a través pues, también de la plataforma, es revisar que cumplan con todos los requisitos que se les está pidiendo en la, en, en, ¿cómo es? En la, en la convocatoria, que está pidiendo además el oferente de la beca, el cooperante que está ofreciendo pues, la beca, ya sea una universidad extranjera o un gobierno extranjero. Una vez eso esta este lista de, de postulados, pues pasan a la Comisión Nacional de Becas, que es una comisión en la que se encuentran varias entidades del orden nacional, y ahí hacemos una preselección. ¿Por qué preselección? Porque la última la palabra realmente la tiene su cooperante. El cooperante es el que, des, el que decide, el que tiene la última palabra, muchas veces hace también unas entrevistas o simplemente pues eh, revisa los documentos que nosotros les, les, les, les pasamos, que son los documentos en, entregados en el momento pues, de la postulación y, y les dan pues la noticia a, a los interesados de que se han ganado el, la beca para ir a estudiar en el exterior. Entonces es un proceso transparente, es un proceso que como tú mencionas, son muchas las oportunidades que están, todas las semanas estamos, prácticamente estamos subiendo becas y son becas pues que en este momento, por ejemplo, tenemos oportunidades para estudiar en Portugal, eh, tenemos en Japón, eh, vamos a abrir próximamente también la Universidad eh, de levija y hay una cantidad de cursos interesantes que pues, los invito a que estén constantemente visitando pues, nuestra página. Claro que sí, Karen, desde el CERI reiteramos eh, la invitación a participar en todos estos programas que tiene el ICETEX para ofrecer, para conocer el mundo y para ampliar nuestros conocimientos. No me queda más sino agradecerte, eh, Karen, por tu participación en el día de hoy, ya digamos que se nos acabó el tiempo en el día, en esta tarde, entonces no me queda más sino agradecerte por tu participación en este programa, de igual manera a mis compañeros que nos acompañan acá, del SERI, a toda la comunidad académica y nuestros oyentes, al equipo de la U90.4 por brindarnos este espacio y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a muchas todos. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias muchas por gracias. recibirme. Chao, Mónica, Mauricio, Emily. Seguimos hablando y estamos atentos a cualquier pregunta que tengan. Hasta luego. Claro que sí, gracias.